dentro de las cosas que se nos está exigiendo ya, es la que todos las asignaturas, fíjense que son indicaciones, presidente que todas las asignaturas de todas las carreras tengan todos los libros de texto digitalizados, todas las guías digitalizadas eh, y que estén en un lugar que puedan ser accedidas por las personas bueno, eso, tenemos una, una gran parte adelantada, pero ahora